Desde que los dispositivos móviles se han convertido en parte de nuestra cotidianidad, se han podido registrar diversas situaciones, a veces en fotografías y otras en video. Pero el caso que vamos a ver hoy en especial se trata de una transmisión en donde la gente asegura que pudo haber cosas inexplicables. Vamos a ver ese video. Durante este fin de semana se suscitó una lamentable tragedia en el puente de Ixla. Cuando un tráiler embistió un taxi aplastándolo por completo. Este es el video. En estos momentos, eh, personal de ERUM, Cruz Roja, están realizando las maniobras porque eh, se habla de al menos cuatro personas sin vida, los cuales murieron aplastados. Ellos iban en un taxi y presuntamente eh, un tráiler invadió el carril del taxi y aplastó a estas personas. La gente al estar viendo la transmisión notó que en el segundo 17, una figura negra salta de entre los fierros retorcidos para meterse entre los arbustos. Muchos logran ver un humanoide de color negro que aparentemente las personas que se encontraban cerca no lo vieron. Sin embargo, en la asociación Oxlack, creemos que no se trata de ningún fenómeno paranormal, y aunque no tenemos una toma más cercana del momento, tratamos de hacer un acercamiento para observar repetidas veces aquella silueta negra. Pues bien, el caso fue presentado aquí y lo analizamos con los compañeros. Y pues la respuesta es muy fácil. Simplemente viendo los fotogramas nos percatamos de que en realidad la pieza que sale volando del de lugar y que se esconde en la maleza simplemente es una pieza que corresponde al mismo fuselaje del camión que se estrelló. Nos dimos cuenta que al salir de entre el taxi, tiene forma rectangular, pero al caer al piso se dobla, aparentando por efecto tener extremidades. Eso nos indicaría que en realidad se trata de alguna parte acrílica de los vehículos o de alguna ventanilla que cae rígidamente al piso y sufre un impacto en su estructura para después caer perdiéndose de la vista de la toma de la cámara. Me parece que al caer es más claro que no se trata de ninguna criatura que se apareció según los comentarios de las personas que han estado compartiendo este video como algo sobrenatural. Seguiremos investigando los casos que se viralizan en internet para traerles lo que descubrimos en estos encuentros con lo desconocido. Síganme mandando sus evidencias paranormales a mi correo oxlacastro.com Porque los mejores los voy a estar presentando en los siguientes videos Y le agradezco también a todas aquellas personas que me han hecho donaciones en mi Paypal Si alguno de ustedes quiere mandarme un mensaje personal y una donación Puede hacerlo a mi Paypal oxlacinvestigador.com Les voy a estar agradeciendo a todos ustedes en mis transmisiones nocturnas Y también en los próximos videos Videos. Recuerden que juntos somos la Legión Oxlack y los espero en el siguiente video.